Ya... Vi que se iba a la moto, y te presuraste un poco, aseguraste el foco, apertujeaste el otro, Conocimiento, como sé que es algo roto voló por todo, rodó, dejó marcado el hormigón, murió una hormiga, al rumor llegó hasta el sillón, puntos de fuga, reflejanse en la barra, uva, tres pibes apuntan la fuga, fría noche tras algo tic tac, cinco solo cinco más, people solo pido paz dicto la cantina, pica, pica, y calamina, piro encima, liga, calamidad, Mirarle la casa, Anidad por la de atrás, escucha llave, mira arriba, pide solo cinco más Viene acumulando vida, para el acto final Siempre del un al borde pasa para el fin Lo para el suelo, el cielo, el suelo, el cielo, el suelo, el cielo, el, cielo, el suelo, el suelo el... Check, check, check yeah. Abre plata para apagar el teaser La vara alta dicen te deja cicatrices Ahora quieres más de lo que siempre quise Amigos conmigo y enemigos en el freezer Escalar bailando wizard Tienes menos gente en Uruguay que teaser. Soy rapero influencer Un crack como Spencer Yeah. Como quien se del uh. cáncer Ya practiqué la prosa pero me puede más el rap e -e -e -y poco Vargas, yo se escucha mucho buta Por eso mis ritmos se disfrutan Y las rimas son empíricas del pulso en mi república Como siempre casi al filo Esquilo corderos entre y sale lana por, por kilos Hablaría de identidad antes de estilo del alquilar mejor disfraz y vestilo No <laughs>